¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar acerca de los saludos y despedidas en español. Bueno, este es un círculo donde tenemos algunas expresiones para saludos y despedidas. Empezamos con hola, hola y la respuesta va a ser hola, hola es un saludo bastante informal. Luego hablamos acerca de los saludos más formales buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas tardes, y buenas noches, buenas noches. Esto como para saludos. También para despedida yo digo adiós, adiós, es muy útil y muy común en español este adiós. Chao, chao, buenas noches, también cuando me voy a despedir, puedo decir buenas noches, hasta pronto, hasta pronto, hasta luego, hasta luego, nos vemos. Nos vemos, nos vemos mañana, nos vemos mañana. Bueno, y aquí hemos llegado al primer saludo con el que iniciamos el video. Hola, bueno, recuerden que este círculo lo pueden adquirir en mi tienda de Teachers Pay Teachers. Aquí abajo les dejo el enlace o el link para que visiten mi tienda. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima clase con mucho más de nuestro bello idioma español. Hasta la vista amigos.